San Manuel Bueno, mártir De Miguel de Unamuno Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres todos. San Pablo Corintios 1, 15, 19 Ahora que el obispo de la diócesis de Renada a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o, mejor, San Manuel Bueno, que fue en esta párroco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión, y sólo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal, que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carballino. Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas sí le conocí, pues se me murió siendo yo muy niña. Sé que había llegado de forastero a nuestra Valverde de Lucerna, que aquí arraigó al casarse aquí con mi madre. Trajo consigo unos cuantos libros, el Quijote, obras de teatro clásico, algunas novelas, historias, el Bertoldo todo revuelto, y de estos libros, los únicos casi que había en toda la aldea, devoré yo en sueños siendo niña. Mi buena madre apenas si me contaba hechos o dichos de mi padre. Los de don Manuel, a quien, como todo el pueblo, adoraba, de quien estaba enamorada, claro que castísimamente le habían borrado el recuerdo de los de su marido, a quien encomendaba a Dios, y fervorosamente, cada día al rezar el rosario. De nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer, siendo yo niña, a mis diez años, antes de que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad-catedralicia de Renada. Tendría él, nuestro santo, entonces unos treinta y siete años. Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre lleva su cresta, y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Se llevaba las miradas de todos, y tras ellas los corazones, y él, al mirarnos, parecía, traspasando la carne como un cristal, mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosas nos decía? Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y embriagado de su aroma. Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, que estaba en América, de donde nos mandaba regularmente dinero con que vivíamos en decorosa holgura, hizo que mi madre me mandase al colegio de religiosas, a que se completara, fuera de la aldea, mi educación. Y esto aunque a él, a Lázaro, no le hiciesen mucha gracia las monjas. Pero como ahí, nos escribía, no hay hasta ahora, que yo sepa, colegios laicos y progresivos, y menos para señoritas. Hay que atenerse a lo que haya. Lo importante es que Angelita se pula, y que no siga entre esas zafias aldeanas. Y entré en el colegio pensando en un principio hacerme en el maestra, pero luego se me atragantó la pedagogía.